Bienvenidos a la plática con un café de hoy sobre moviendo la prevención río arriba. Soy Nicole Lezen, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia o CORE, junto con Nicole Young. Hoy somos sus anfitrionas y también nos acompañan varios invitados que presentaremos en un momento. Nuestros eventos del Instituto de CORE se se llevan a cabo de forma bilingüe en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, que proporciona inter interpretación simultánea y tra todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, quien proporciona interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Voy a dar una pequeña, un pequeño resumen de CORE antes de iniciar la presentación de hoy. Como muchos saben, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Empezó como un momento, un movimiento de um, financiación en los últimos años ha evolucionado a tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativo por toda la vida en el condado de Santa Cruz, la evolución de core ha sido motivado por uh, aportes de muchos colegas, gobierno local, filantropía, organizaciones sin fines de lucro, otros grupos comunitarios. Y esto llevó a la misión y visión que ven aquí, que tienen la equidad al centro. Cuando decimos equidad y salud, toda la gente durante toda la vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones interconectadas de core. Esto quiere decir que los resultados por bien o por mal no sean predecibles por raza, género, etnicidad, orientación sexual, estado migratorio, código postal o cualquier otra um, categoría. CORE presenta un marco para alinear uh, programas, políticas, financiamiento y, y resultados sobre uh, resultados comunitarios y para crear las condiciones de CORE. Como dijimos, la equidad está al centro de la misión, la visión y este diagrama para señalar que tenemos que tratar con nuestras creencias y estructuras porque es posible que perpetúen las inequidades que queremos eliminar y los eventos como el día de hoy que ofrecen como parte del Instituto de Corp para la innovación y el impacto lo pueden considerar como la rama de aprendizaje que ofrece muchas diferentes oportunidades de capacitación y aprendizaje entre los sectores para crear los conocimientos y los con, uh, que necesitamos para crear una comunidad resiliente y próspera. Entonces, hoy día vamos a saber de varios presentadores. Robin Luckett, del, de, del Servicio de Familias y Niños, uh, José Flores, de la Libertad Condicional y de Sarah Marshall Strategies, y otros miembros del equipo del Plan de Prevención uh, Íntegro. Entonces le vamos a dar la palabra ahora a, a Sara para que ella nos uh, ayude a iniciar uh, más específicamente sobre el contenido y vamos a tener la oportunidad para sus aportes también. Sara. Gracias. Pueden ver mi pantalla? Sí, gracias. Parece ser que estoy en Voy a regresar a la primera. Hola, me llamo Sarah Marshall y es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por tomar el tiempo esta mañana. Vamos a compartir un poquito sobre este proceso de planeación importante. Antes de empezar con los detalles, se lo voy a pasar a Robin Luckett. Hola, buenos días, claramente la tecnología no es mi fortaleza, lo siento. Yo solo quería decir buenos días y que estoy muy agradecida que estén todos aquí. Somos parte de un equipo de planeación del plan de prevención del condado uh, de Santa Cruz. Todos se van a presentar y después vamos a hablar en más detalle. Gracias. Uh, Sara, ¿quieres que yo hable sobre el CPP en este momento? Creo que vamos a presentar el equipo de planeación Si yo puedo ayudar con eso. Quiero presentarle a José Flores, mi colega de Libertad Condicional, también José, ¿quieres presentar a tu equipo? Sí, buenos días a todos. José Flores, soy el director de la División de Libertad Condicional. Nuestra directora asistente. Casey Culver y también nuestra analista. Christine, buenos días. Yo estoy con los servicios de de a uh, familias y niños quiero presentar a Bridget Senlec que ha estado en nuestro equipo. Buenos días a todos. Bien, entonces vamos a hablar sobre sobre este plan uh, íntegro de, de prevención. Vamos a dar algunas oportunidades para pláticas hacia el final de la presentación. Entonces Robin, sería muy bueno que pudieras compartir por qué esto es importante y cómo empezamos en este proyecto. Gracias, Sara. Algunos a lo mejor sepan o conozcan de los departamentos de protección de niños. Se llama el título 4A que proporciona los fondos para apoyar a los niños y familias en el sistema de probación. Hemos hemos tenido la oportunidad de recibir algunos recursos y políticas para involucrar a la familia y los niños y las familias al trabajar con nuestros colegas privados y públicos. Y lo estamos haciendo con la visión que se está desarrollando en cuanto al bienestar de niños, familias y la comunidad. Y esta oportunidad uh, vino por dos acciones federal y estatal. Primero el, pro, el la ley de programa de servicios de prevención que se firmó en el 2018. California decidió presentar un plan para usar estos fondos del título 4E para los niños en riesgo de uh, tutela temporal. Y esto es un cambio muy significativo en cuanto a cómo esto se lleva a cabo. El Estado presentó un plan para estar en alineamiento con los requisitos federales. California ha presentado este plan al gobierno federal y mientras que se está rebasando la legislatura estatal expandió el marco y la oportunidad debido debido a una subvención del estado e invitó a los condados a participar en un plan de, par de, de planificación las agencias de protección de niños fueron con o sin aprobación, fueron invitados a solicitar. Y debido a esta colaboración, seguimos trabajando juntos para presentar un plan al Estado y seguir prestando servicios a los niños y familias. Esto realmente es muy importante para FCAC. Queremos trabajar con nuestros colaboradores y apoyar a nuestros proveedores comunitarios para. A apoyarles río arriba. Eso quiere decir que antes de que toquen a nuestra puerta, que la comunidad pueda apoyarles a uh, José. Gracias, Robin. Y esto es muy importante al Departamento de Libertad Condicional porque esta colaboración y oportunidad para prestar a, a servicio a nuestras comunidades Queremos ver cómo podemos identificar servicios para los niños jóvenes y familias que servimos. Somos dos sistemas diferentes, pero servimos a los mismos jóvenes y queremos identificar los servicios para proveer servicios para la comunidad. Es un honor de ser parte de este proceso, colaborar con los servicios de niños y familias y Robin para disminuir el trauma o los resultados negativos y seguir a trabajar arriba arriba para realmente tener servicios eficaces de prevención. Gracias, José. Y quiero compartir qué tan afortunada me siento que podemos trabajar con Nicole Young y Sarah Marshall que nos están apoyando en este trabajo y en la el, establecer y la creación y la implementación de este plan para nuestra comunidad. Le voy a dar la palabra a Sara y ella nos va a dar más antecedentes sobre el plan, el estado del día de hoy y dónde esperamos estar en el futuro. Gracias. Esto es una oportunidad sin precedentes para nuevos recursos, nueva programación, más apoyo. Del, del nivel del Estado y la pre, el gobierno federal. Estamos hablando de la prevención del abuso infantil e interactuar con el sistema. Queremos movernos río arriba y queremos. Necesitamos a toda la comunidad. Hemos estado reuniendo agentes, formulando algunas de las partes que se requieren para el plan. Estamos trabajando para comunicar de dos maneras, aprender de la comunidad y comunicar el estado del proyecto y esta es una de esas oportunidades. Nos hemos fijado en datos, trabajar, entender en más profundidad dónde están las oportunidades para prevención. Hoy es otra oportunidad. Queremos utilizar lo que ya se ha descubierto en nuestra comunidad y también que estemos usando estos recursos limitados lo más eficazmente posible y usar los datos para hacer el trabajo y se trata de diseñar sistemas. Lo podemos ver de muchas diferentes perspectivas de programación hasta las políticas y estamos fijándonos en eso, en esta oportunidad de planificación. Bien, entonces la gente hablaron de uh, movernos río arriba y esta analogía del río es uno que usamos comúnmente para alguna gente han caído en, en aguas muy peligrosas. Cuáles son las condiciones que pueden prevenir a que la gente se caiga al río en primer lugar? Pens hablamos de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Estos términos probablemente los conocen la gente en este salón. Cuando hablamos de la prevención son actividades generales, las primarias, toda la población, que, a comunidades que nos apoyan, los a determinantes sociales de la salud. Estos se definen en las condiciones de core. Cómo podemos moldear las condiciones de core para toda la comunidad viendo oportunidades secundarias, algunas uh, condiciones que pueden ayudar a las familias. Pensamos en la pobreza, la, la salud mental. Cómo? Cómo podemos prevenir a que las familias tengan situaciones más difíciles y finalmente terciario? donde en familias donde ya ha habido el maltrato infantil, donde ha habido trauma, ayudar a las familias y a los niños recuperarse y estar en la mejor situación posible. Entonces esta oportunidad del Estado es única. Es, estamos muy emocionados de poder pensar sobre esto, no solo del punto de vista terciario, pero también secundario y primario. Tenemos esta oportunidad sin precedente de ver cómo será esto en nuestra comunidad y formular algunas de las condiciones para prevenir el maltrato infantil en nuestra comunidad. Estos fondos del título 4E es uh, se refiere a la prevención terciaria y en la comunidad podemos usar uh, la subvención del estado para las oportunidades secundarias y primarias del Departamento de Servicio Social. Uh, pensamos de esto en diferentes perspectivas. Podemos ver las cosas en la superficie, pero queremos profundo, profundizar cómo están estructurados nuestros sistemas, cómo se pueden mejorar para que funcionen mejor, cuáles suposiciones uh, tenemos nosotros para moldear lo que vemos en nuestra comunidad. Todo esto es parte del proceso de planeación para el CPP. También hemos involucrado a las personas en principios de diseño conjunto en las juntas de nuestra comunidad. Estamos involucrando a la gente auténticamente um, que ellos sean parte de este proceso y el espíritu de diseñar conjuntamente. Cómo podemos involucrar a la gente que ha tenido la experiencia vivida es en colaboración con ellos respetuoso y relevante a las experiencias de ellos. En cuanto a actualizaciones, hemos estado trabajando en nuestro plan. Es un documento que estamos creando para el Departamento de Servicios Sociales para poder usar los fondos del título 4E, que es federal, y los fondos estatales. Estamos a formulando un plan para que la comunidad nos pueda ayudar con este plan. Estas son algunas de las partes, los componentes de este rompecabezas. Entonces, en nuestro progreso aquí, hemos trabajado en la estructura de gobernanza. Ah, integrando el modelo integrado de práctica básica. Puede que sea otra oportunidad para más información después, involucrar a la gente en toda la comunidad y viendo cómo usamos los servicios que ya estamos en su lugar, están en su lugar para desarrollar nuevos programas para uh, necesidades que no se han tratado. Algunos elementos fundamentales y a traba una visión de niños, jóvenes y familias prósperas en una comunidad justa, resiliente y conectada. Y la mención, diseñar conjuntamente redes de cuidado informados por la comunidad y crear servicios y sistemas de prevención equitativos. También tenemos una teoría del cambio. Y aquí, en este árbol visualmente. Para tener individuos uh, y jóvenes sanos y prósperos. La visión es uh, un los niños y jóvenes prósperos en una comunidad justa y resiliente. Necesitamos tierra sana, um, las normas antirracistas centradas en la equidad, las raíces fuertes, y de ahí formamos el tronco fuerte, las ramas fuerte, fuerte y las hojas fuertes que esperamos ver en nuestra comunidad. Estoy mostrando esto brevemente en español y quiero sé que estamos repasando mucho material rápidamente. Estas diapositivas estarán disponibles. Creo que ya están en el chat y esperamos que se comunique. Si tienen ideas o inquietudes en el futuro. Entonces nuestro grupo también pensó cómo podemos impactar el cambio. Pensando en ese diagrama del árbol para este grupo. Cómo es que vamos a impactar el cambio? Entonces sin leer todo esto, enfatizando que hay un grupo que se ha formado que es el gabinete de bienestar de niños, jóvenes y familias, gentes fuera del salón y dentro del salón para desarrollarlo. Cómo podemos crear las fortalezas, los saberes en la comunidad, cambiar sistemas, toma tiempo. Queremos tener un tiempo para movernos hacia los resultados. Mencioné la experiencia vivida. Es esencial eh, pensar sobre eso en el programa de planeación, implementación y monitoreo. Queremos que la experiencia vivida sea central y valorar el trabajo de re, de relaciones, conectarnos entre nosotros. Es como podemos crear el cambio en la comunidad cuando se trata de la prevención. Entonces las condiciones de core para salud y el bienestar. Así es como pensamos sobre los determinantes sociales de salud en nuestra comunidad. Se ha hecho mucho trabajo en la, el condado de Monterrey. Uh, la vivienda y alojamiento estable, salud y bienestar, aprendizaje y educación, seguridad económica y prosperidad familiar, conexiones comunitarias, ambientes uh, saludables. El CBP se está enfocando más estrechamente pensando en la prevención para. Um, las familias y niños y pueden ver qué tan estrechamente está conectado con las condiciones de core. En cuanto al proceso, estamos aquí en, en la temporada de febrero, marzo, tratando de comprender um, um, las necesidades. Todavía no hemos llegado al diseño. Este es un gran momento para que nos ayuden a crear el diseño para este plan íntegro de prevención. También quiero mencionar que necesitamos completar este plan para el 30 de junio. Entonces estamos trabajando en una línea de tiempo muy estrecha y estamos trabajando para completar esto y con la participación auténtica ha sido una parte muy importante y vamos a seguir haciéndolo hasta julio y después una vez que uh, lleguemos a la implementación, como dijo Robin, ahí es donde realmente empieza el trabajo. Entonces algunos momentos sobre necesidades y oportunidades. Hemos tenido muchas diferentes oportunidades de hablar con la gente. Voy a mostrar esto a un nivel muy alto. Quiero mostrarle algunas de estas. Entonces tuvimos el gabinete hizo uh, trabajo de mapear, saben, ya conocen las experiencias adversas en la niñez y entornos adversos en la comunidad que pueden empeorar uh, el peligro, el daño, si no tenemos uh, algún alivio. Cuando nuestros individuos no están lo saludables, les pedimos que me vapiaran algunas de las necesidades um, problemas de salud mental y abuso de sustancias de no saber a quién llamar o a dónde más llamar cuando una familia está en crisis o solo la policía o si no los servicios de niños y familias que no hay otros senderos. El grupo habló de que no hay suficientes servicios disponibles específicamente servicios que no son culturalmente relevantes, no en el idioma correcto. Um, el involucramiento después de estar en el sistema y después ya no hay más apoyo para ayudarles a volver al sistema. Seguramente la pobreza, los determinantes sociales de la salud, Pensando en las condiciones de core, pensando en la raíz del árbol, el estigma, lo que le previene a la gente poder tener acceso a estos recursos en la comunidad. El grupo habló mucho de la falta de poder político y este tema del poder poder ser otro lente para ver la comunidad. Y muy importantemente, el racismo estructural que realmente está en la raíz del árbol y el potencial de poder cambiar el sistema. Entonces esto no es una lista completa de las brechas. Pero también le pedimos al grupo que pensaran de, sobre la educación, la educación financiera, la falta de vivienda y guarderías más accesibles. Este esta área es muy cara. Um, hay brechas de vivienda, guarderías, uh, la falta de acceso a tratamientos de salud mental y abusos de sustancias y finalmente desigualdades económicas y laborales fueron brechas identificadas por nuestro equipo y siguiendo una falta de comprensión de cómo se interconectan los diferentes sistemas que surgen muy seguido. Tenemos apoyos, pero no sabemos cómo trabajan juntos o cómo accesarlos. Y eso lo oímos como profesionales y nosotros sabemos cuáles son las oportunidades, pero no poder vincular a la gente a los apoyos correctos. Énfasis en las desigualdades raciales y socioeconómicas. La falta de transporte público también se ha identificado como una barrera. La falta de participación del padre o la o pareja y la asequibilidad e inestabilidad de la vivienda, repitiendo el tema sobre la necesidad para vivienda. Cuando no te, la gente no tiene vivienda o es tan, tan cara, es una de, es de las raíces y es una de las oportunidades de crear cambios en la comunidad. Entonces también hemos hablado mucho de los saberes y oportunidades. En nuestra oportunidad en nuestra comunidad tenemos un gran compromiso al cambio. Hay muchas oportunidades y las familias están al centro de muchas de estas iniciativas ha habido mucho trabajo en el condado de Santa Cruz sobre la equidad y el antirracismo. La conversación ha iniciado y queremos estar más informados sobre el trauma y generar confianza. Y viéndolo de una perspectiva basada en las fortalezas. Tenemos bastantes programas ya en su lugar. Estos son algunos ejemplos y hay un espíritu de colaboración y comunicación, aunque lo vemos como una brecha. Pero también es una oportunidad y ya tenemos algunas estructuras y relaciones en su lugar para ayudar a facilitar las conexiones en nuestra comunidad. Entonces en este trabajo las oportunidades van a priorizar programas a uh, fondos directos y recursos para las familias necesitadas pensando sobre la equidad en la distribución de recursos, educar a la comunidad e inspirar y motivar a otros involucrarse, tener convers conversaciones sobre resultados positivos medibles y un enfoque integral para la prevención que son íntegros en este programa de planeación. Entonces, esta es la parte donde queremos pasar alguna plática y e interacción. Yo sé que yo hablé sobre eh, cubrí todo esto muy rápidamente. Queremos tomar una pausa para ver si tienen alguna alguna pregunta que tengan. Para poder tener la conversación sobre la prevención. Entonces tenemos un oh Jeffrey. Usted levantó la mano. Sí, al final. Um, ¿Cuál es? un número redondo de la cantidad de fondos disponibles del Estado. Muy buena pregunta. Robin, nos puedes contestar Sí, actualmente y creo que habrán fondos adicionales. Es como un millón de dólares en combinación para el. Um, los fondos para niños y jóvenes y para libertad profesional. Y los que hacen este tipo de trabajo saben que esto no es demasiado dinero. Nos parece que es una una cantidad poder, para poder efectuar el cambio. Tenemos que identificar cuáles son las verdaderas necesidades y hay muchos fondos, hay muchos fondos del Estado ahorita. Si identificamos necesidades que no se pueden tratar con estos fondos, quizá hayan otras maneras de conseguir más dinero. Definitivamente hay, hay enfoques en prácticas basadas en la evidencias. Las cosas fuera de eso, a lo mejor tengamos que buscar otros tipos de fondos. Jeffrey, le contestó su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Entonces queremos saber de ustedes en cuanto a cambiar sistemas y movernos río, río arriba. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer una pequeña encuesta y le vamos a pedir a ustedes que pongan a uh, prioricen estas necesidades y brechas. I can see some answers starting to come Puedo ver algunas respuestas. Veo una pregunta, Sara, en el chat. ¿Puede explicar más sobre lo que significan con educación, oportunidades educativas en general? Sí, es buena pregunta. Yo no estoy segura exactamente. Creo que educación en general, educación de nuestros niños y jóvenes y familias lo podemos interpretar de más de una manera. Entonces lo estoy pensando de esa perspectiva, pensando del sistema del kinder al grado 12, pero puede que tengan la gente otras interpretaciones. Looks parece ser que las respuestas ya han um, terminado o están por terminar. Les vamos a dar como 10 segundos más si decide en qué hacer clic. Ok, voy a terminar la encuesta y voy a mostrar los resultados. I believe creo que. Creo que si usted pone su ratón sobre los resultados va a poder ver que el azul más clarito a la izquierda es más baja la prioridad. El um, azul más fuerte es mediana y la alta prioridad es el anaranjado. Y um, la vivienda es asequible, es de alta prioridad y, y también uh, muy alta calificación para las guarderías más accesibles y la salud mental. Gracias por ayudarnos a priorizar eso. Voy a, a ver si he visto todos los resultados Sí, todo mundo todo el mundo opina que eso es una prioridad muy alta. Entonces vamos a tener más conversación e invitarles a ustedes a ayudarnos a pensar sobre esta oportunidad de prevención. Las preguntas que hemos creado para ustedes para que respondan cómo es la prevención en Santa Cruz? Cómo podemos cambiar significativamente los sistemas? Cuál es el? Y después pensar sobre el rol de su organización, ya sea como un individuo o su grupo, su empresa, su organización. ¿Cuál es su rol en la prevención? Y la segunda parte, ¿cuáles son las oportunidades más importantes para la prevención desde su punto de vista? Esto nos ayuda a pasar de los temas a donde realmente podemos empezar a diseñar e implementar para cumplir con las necesidades de la comunidad. Vamos a pasar a grupos pequeños. Tienes algunas indicaciones sobre eso. Si sí, los vamos a mandar a cuartos pequeños y voy a poner las preguntas en el chat para que las puedan ver una vez que estén en, en los cuartos, pero también tenemos un jamboard creado para que cada grupo. Entonces, cada grupo le estamos invitando a que compartan sus ideas en el Jamboard. Uh, vamos a tener algo para ayudarnos a recordar, captar las ideas de todos. ¿Cómo es la prevención en Santa Cruz? Entonces, van a ver que cada grupo tiene dos lados, ¿verdad? Pueden primero apuntar cómo se ve la prevención, las oportunidades más importantes para llegar a su grupo. Va a tener que seguir a, pasando a, a cada página. Si no ha usado el Jamboard es bastante fácil. Cuando uno llega al Jamboard va a agregar una nota. Haga clic en el icono de la notita adhesiva. Usted puede a, a, a escribir su nota. Ahí hace clic en Save y ahí viene la nota al Jamboard. Entonces voy a abrir los cuartos. Cada uno de ustedes va a tener a alguien del grupo de planeación para ayudarle en la conversación. Voy a hacer un ajuste más antes de abrir todos los cuartos. Vamos a tener como 12 minutos más o menos para tener sus conversaciones. Nos vemos pronto. Entonces tenemos como como unos 20 minutos. No sé si tenemos tiempo para uh, dar informes sobre los grupos. ¿Qué piensas, Nicole? Yo creo que valdría la pena uh, tener algunas ideas o saber de algunas ideas de los grupos. o Algún voluntario. Yo puedo. Yo puse cosas en el Jamport, estuve tan emocionada que lo hice. Decidimos o sugerimos en nuestro grupo que queremos tener uh, ingreso garantizado para las gentes necesitadas. Programas de visitas la, al hogar para todas las familias sin restricciones. Queremos tener uh, guardería accesible y clases de crianza junto con no solo con um, la prueba de detención para las ACES pero si se encuentra un hallazgo positivo, si hay um, recursos para que la familia pueda mantenerse intacta, si alguien de mi grupo quiere añadir algo, por favor digan a lo mejor me olvidé de algo importante. Yo puedo compartir mis ideas. Yo soy de los servicios de Barrow. Nosotros hacemos uh, pruebas de detención para esos. Sería, sería bueno tener los servicios para no solo la gente en el refugio pero para la gente en la comunidad, tener más capacitación sobre ises en la comunidad. Gracias, Ari. José. Quieres darnos una actualización sobre su este grupo? Gracias, Ari. Hubo un un comentario, algo que noté sobre hablamos cómo hablamos sobre que no hay puerta equivocada para recibir servicio. Siempre hay esa barrera de ah, papeleo de inscripción que tiene que pasar. Es cosa sistémica que los sistemas no se comunican. Esa es una barrera y probablemente hay muchas diferentes razones por eso. Si pudiéramos quitar eso, se, eso podría ah, prestar más apoyo. Um, seminarios web sobre cuáles servicios hay disponibles para los clientes. ¿Tengo eso? ¿Alguien más del equipo? Si ¿Sí hay algo más que quieran añadir y pueden agregar más información. ¿Sara? ¿Quieres seguir adelante? Sí. Entonces en mi grupo empezamos con algunos temas específicos. El costo de la vida, la, el costo muy alto de la vivienda, faltas de tratamiento para abuso de sustancias. También hablamos sobre las familias que necesitan tener apoyo muy temprano para que los problemas no vayan sin notarse. Y las pruebas de detección serían muy útiles para eso y hablaron sobre las, las um, pruebas de detección. Los proveedores dicen que no que los proveedores necesitan diferentes sistemas de remisión, pero también del otro lado para saber que la gente fue conectada y recibió el apoyo que necesitaban y también la importancia de los proveedores comunitarios y asegurar que la la gente no pase demasiado tiempo sin recibir la ayuda a grupos comunitarios que pueden ayudar a remitir a la gente a, a recursos y para que puedan conseguir los apoyos que necesiten. Esa es una oportunidad en la comunidad. Alguien más. Nicole, ¿quieres um, dar el último informe? Y, y les animo a prima Vicky Jeffrey. Temas muy comunes a lo que ya se ha dicho en cuanto a fortalecer las remisiones más temprano, antes de que empiece la frustración que ya han llegado a un nivel de crisis. ¿Cuáles son las maneras en que los servicios pueden ser más accesibles en la comunidad y no solo por las agencias? Bridget, tú dijiste sobre de cambiar los sistemas al, a, al no tener que siempre usar sistemas, no cierta puerta de cierta agencia para conseguir los apoyos, pero que sean más ampliamente disponibles. Recibir la ayuda más pronto, reducir las barreras. Algo más para añadir. Grupo 4. Yo solo quiero. Estamos llegando a ese punto en la conversación muy robusta con interesante la conversación, sí, viendo las cosas que ya existen o que funcionan bien. Yo creo que todos ya conocen el programa de families together. ¿Cuáles son los aspectos de ese servicio en particular que son eficaces? Y hablamos sobre eliminar todas esas barreras y obstáculos para las familias. Permitir que los servicios vengan al hogar en lugar de que las familias tengan que ir a tres o cuatro familias para conseguir uh, apoyo de crianza, consejería, todo ese tipo de cosas, viendo lo que ya funciona bien y reconociendo que la, co la puerta de comunidad, el sendero a autorremisión no existe de la manera que debe de existir, expandirlo para que la gente pueda referirse a sí mismo. sin el estigma de estar en el sistema y poder encontrar esos servicios por su cuenta. Me parece que como en periodo corto de tiempo tuvieron ideas y conversaciones um, y, y es bueno ver los mismos temas que han surgido en los diferentes grupos y hay energía para seguir trabajando en esto. Sara, ¿quieres seguir adelante? Sí. Les agradecemos a todos por su tiempo en los grupos pequeños. La parte sobre las remisiones y los sistemas es tan útil saber de ustedes como la gente haciendo el trabajo en la comunidad y es algo que en que nos podemos enfocar en este plan en cuanto a continuar el alcance. Queremos otra vez tener este plan íntegro de prevención en todo el condado. Pueden haber materiales o documentos que podemos a ver a lo mejor en su organización tienen un plan sobre prevención o algunos datos que pudiéramos incluir una invitación. Es una invitación de compartir cualquier cosa conmigo o con Nicole. Lo pueden mandar por email o comuníquense y también queremos hacerles preguntas a la gente en la comunidad, cuáles han sido los apoyos o servicios más útiles, uh, ¿cuál, qué podría haber hecho una diferencia y qué deben hacer las comun agencias comunitarias. Y si tienen eso, ustedes esa información, si la pueden compartir con nosotros para compartir la voz de la comunidad, sería maravilloso que recibiéramos uh, esa información y poder integrarla. Y hay una encuesta que es muy importante. No sé cómo lo me lo pasé de alto, pero hay una encuesta. La parte sobre eh, mapear los saberes lo mencioné antes en este proceso de planeación. Hay mucho énfasis del nivel del um, gobierno. Ah, sobre las prácticas basadas en evidencia. Hay muchas preguntas que tienen que ver sobre las prácticas basadas en la evidencia, cómo hacemos las remisiones, cuáles son los sistemas en su lugar para la las remisiones. Si pudiéramos tener una respuesta muy completa, podemos fijarnos, o oh, estos son los puntos que, en que todo está funcionando bien. Les agradecemos si pudieran tomar, este, toma como 15 minutos, contestar esta encuesta y requiere cierto conocimiento. Ah, lo, lo vamos a dar, vamos a dar un intensivo, vamos a, a dar un intensivo de por lo menos un premio. Uh, agradecemos si sí, por favor lo pueden compartir son sus equipos con otras organizaciones que pudieran tener servicios de prevención ya en su lugar que pudiéramos considerar a medida que estamos habiendo todos los saberes que ya están en su lugar las invitaciones de contestar encuesta cuesta compartir la encuesta hacernos saber si hay información que debemos considerar en cuanto a, a incluirlo y un compromiso para volver aquí para compartir nuestro progreso. Eso depende de Nicole y Nicole, ah, que en la línea de tiempo de las pláticas con un café para poder volver en el futuro, para poder informarles ah, cómo nos ha ido. Ah, sobre los puntos uh, de más uh, importancia para nuestra comunidad. Con eso creo que eso cubre que yo quiero añadir. Así que le voy a dar la palabra ahora a Nicole Lessen. Gracias Sara, espero que todos puedan ver nuestros próximos eventos. Tenemos el resto de este mes y hasta marzo y abril. La semana que entra el martes a la misma hora, las 10 pero termina a las 11 en lugar de once y quince. Vamos a saber de Keisha Browder y Dan Chávez sobre combinar la línea 211 con a las la información de recursos de salud de Shio y eso será una plática de un café semejante al día de hoy, donde vamos a tener algunas oportunidades de preguntas para ellos, tener una presentación de ellos. Luego el 7 de marzo, un formato más largo de 10 a 11 y 15. Es una serie que hemos estado haciendo con DataShare contado de Santa Cruz para explorar los datos por detrás de cada uno de las condiciones de core Oh, perdón. Ese es el del 18 de abril, el del 7 de marzo es uh, sobre los productos de tabaco de uso único o co patrocinado con el equipo de salud en todas las políticas de la Ciudad de Santa Cruz. Y el tema específico con productos de tabaco, pero el del 18 de abril va a explorar um, las condiciones de CORE, la condición de comunidades seguras y justas, en colaboración con DataShare Santa Cruz County. Es una serie que hemos estado haciendo con ellos y el formato más largo, de 10 a 11, 15. También tendremos la oportunidad de tener conversaciones en grupos más pequeños, como tuvimos el día de hoy, y espero que se una a todas estas. Pero esté al tanto para más información. Siempre tenemos oportunidades para agregar a, a estas um, de a estas presentaciones y esperamos verle en un futuro evento de Core. También queremos saber de ustedes sobre cómo les fue en el formato de hoy. Prestamos mucha atención a sus comentarios. Esperamos que tomen el cuen, eh, en cuenta a contestar la encuesta de satisfacción que Nicole está poniendo en, ahora en la pantalla antes de que siga adelante con su día. Gracias por estar aquí. ¿Algún, algunos últimos comentarios de los presentadores o preguntas para el grupo. También quiero agradecerles a Estela Gisela so, so para la interpretación tan increíble ver el trabajo que ustedes hacen en el tiempo, uh, durante la sesión, así como antes y después. Nicole, solo quiero decir unas últimas cosas. Me doy cuenta que el enlace para el estaba mal en las diapositivas, así que lo acabo de arreglar y también recibí un mensaje privado preguntando si hay individuos que tienen esa vida, esa experiencia vivida de navegar los servicios y si esas personas podríamos hablar individualmente con ellos Sí, entonces si alguien más en más aparte de otros datos o información que ustedes tengan. Si ustedes conocen a niños, jóvenes, padres que tienen esa perspectiva como parte de esta de este proceso, por favor. Háganos saber. Muchísimas gracias a todos. Yo también puse mi correo electrónico en el chat. Acaso de que una es una de esas personas que tiene información para compartir o una conversación individual conmigo o con Nicole, nos vamos a comunicar con usted. Agradecemos su tiempo y su ayuda el día de hoy. Gracias a todos.